Flores del Campo Peces del lago, viento que mueve todo el verde, arrancan los frutos. Selva muy fresca Bella inmensa Entonces creaste un mundo diferente Ser humano te crees tan consciente Matando animales Envenenando el aire Contaminando el agua Destruyendo la paz y toda la creación de Dios Y solo veo cenizas caer desde el cielo Ya no veo las flores ni animales por el campo Solo tu arrogancia, triste ser humano